me sucedió es es posible que me hayan estafado es posible aún todavía no sabemos hasta que se resuelva esto. Yo, yo por internet, le, eh, ubiqué a Pacas Daniel, Daniel Pacas, supuestamente que era de San Francisco de Macorís. Él me envió un GPS y justo el GPS llega a la bomba Shell y el parque de los mártires. Entonces yo le hice un depósito, aquí está su nombre completo: un depósito. ¿De cuánto? De 11 mil pesos. A mí no me importa el dinero ya. Lo que yo quiero que este tipo se haga también famoso, así como yo. Que este tipo lo busquen y reciba eh, el golpe de la ley, reciba para, para el golpe el de la ley. Usted, ¿no? El negocio es de pacas, de pacas. ¿Usted vende pacas? Sí, no, no, no, yo vendo ropa de pacas. Daniel Pacas vende pacas. Entonces, él ya no quiere eh, responder a las llamadas, ni tampoco quiere responder a los mensajes, nada. Lo Ey, este tipo estaba hablando con mi esposa, mi esposa es dominicana, como verán, como un cacharro, yo soy extranjero. Entonces, Después que hacen, hacemos toda la transferencia, le digo a mi esposa: ¿Qué estás hablando? Hablaba disparates, agarré tres, cuatro palabras, le dije, y él me dijo que el chofer no va a ir a Iway por, por esa cantidad de paca. Ahí me di cuenta que esto ya fue. Es posible un estado es ¿Es posible? De... de Perú. ¿Cómo lo resumió? Marcos de, Delgado. Y Mar... ¿Desde, dónde, de, ¿Desde dónde viene usted? De Iway. Marcos, ¿es la primera vez que ¡Ah! hace negocio con esa persona? Bueno, yo no, es mi esposa, pero es la primera vez que me pasa esto. Entonces, yo he venido aquí y yo he venido acá a la policía, todo, para que este tipo lo busquen. No, yo creo que ya el dinero de repente se perdió todo, pero que lo sigan buscando a este tipo. De repente, él va a hacer más fechorías, me dejo entender. Así que, por este medio, si ustedes conocen a esta persona, Lelo, si ustedes conocen a esa persona, pues... ¿El nombre uh. de la persona? Joel Mejía Luis. ¿Cómo tú lo, ¿Cómo, ¿Cómo tú lo contaste? ¿Joel? Eso so fue por el Facebook. ¿Es la primera vez que tú lo Luis? La primera vez, sí. Ah, es, Joel es Joel Nunca, Mejías. Solamente me decía que él hacía envío a, a toda parte del país. Él tiene una oferta pintada en las redes. Sí, exacto. Sí. Dos sí. De e Liga. incluso lo sigue. Está todavía en el Facebook. Sigue, puedes hacer un comentario, todo, puedes escribirlo al Messenger, puedes escribirlo a WhatsApp. Él te responde simplemente por escritura, pero si tú le envías un audio, no te responde el audio. Si tú le llamas, tampoco te llama, pero el teléfono de WhatsApp está ahí en el Facebook. Sigue él todavía, él sigue ahí mirando.